Armando Almeida Nacimiento este, coordinador de esta asociación cultural que se llama Javier Heró nosotros eh, estamos integrados por poetas escritores eh, netamente amazónicos eh, que tenemos este proyecto de lectura y lo le le estamos desarrollando desde el sábado 12 de abril de este año ¿no? este proyecto tiene como objetivo eh, de promover la lectura básicamente en la ciudadanía, en los estudiantes en los profesores y todos aquellos que deseen eh, venir a leer un libro amazónico y hacer de historia, de geografía mitos, leyendas, cuentos no solamente del bajo amazonas lo que llamamos Loreto sino también de toda la olla amazónica eh, peruana, No estamos hablando de la zona de San Martín Ucalpa, Madre de Dios toda la zona de Bagua y también encontramos autores que este, son los hermanos mayores porque han fallecido ¿no? pero nos dejaron sus obras tenemos más de 400 obras literarias y estamos en este proyecto todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde eh, venimos, trabajamos desde temprano traemos mesas, traemos sillas colocamos los libros e invitamos este, plásticamente ¿no? de abajo de estos árboles eh, que son árboles este, amazónicos llamados parinarios cuando se está en floración realmente tiene un riquísimo olor es un aroma especial ¿no? ya estos árboles y que nos brindan este, acogida eh, para, este, para esta lectura que nosotros estamos promoviendo ¿no? como acción cultural, como parte de la sociedad civil, ¿no? que colaborar con lo, el problema grave que estamos ahora, ¿no? que, se, que es que este, estamos mal, ¿no? graves en lo que es la lectura y comprensión lectora. Así es, perdón. Este, ¿Y cómo ha sido la recepción en estos meses que han estado eh, de campaña, digamos, de lectura? Sí, este, por una parte somos dialécticos ¿no? y entendemos de que cuando una cosa empieza no siempre tiene pues, este, sus, sus curvas. ¿no? Pero este proyecto está, eh, está aprendiendo. ¿no? Poco a poco vemos que las personas vienen, vienen padres de familia con sus hijos, porque también tenemos literatura infantil, tenemos literatura indígena. Casi de todas las naciones indígenas amazónicas también tenemos este, un módulo especial que nos acaba de donar el Ministerio de, de Educación. Entonces poco a poco este punto de cultura, este punto de lectura, este punto donde la imaginación vuela se está convirtiendo en un lugar interesante y este, esperamos de que de aquí a un año, porque este proyecto continúa, vamos a irnos hasta Navidad y Año Nuevo y para el próximo año también nos estamos proyectando. ¿no? Así que estamos entusiasmados, es un proyecto este, digamos casi único a nivel nacional ¿eh? Y casi, dime, casi es, ¿es una cosa personal tuya o hay otras personas que apoyan también? Sí, eh? nosotros somos una nación cultural, llama Javier de yeah. ¿no? está Juan pues, Manuel Martín Morena, está este, Gabriel Sotil, Nancy Dantas, este, Fernando Fonseca Sumaeta, Luis Gutiérrez, y este próximo mes vamos a integrar cerca de 30 autores amazónicos más, ¿no? Porque. Este, invitados a esta acción cultural porque vamos a tener, este, vamos a diversificar también nuestras actividades culturales. ¿Y algún apoyo institucional, digamos la municipalidad, el gobierno regional? Es increíble, pero este, el gobierno regional estaba colaborando hasta que el presidente tuvo problemas, porque nos traían unas carpas acá, ¿no? Ya. Y ya no están las carpas, y el municipio de Maina realmente es eh, bastante este, crítico su situación, ...porque incluso nos han negado varias veces el permiso acá. Imagínate ¿no? lo que nosotros hacemos los viernes, ¿no? Tengo que yo irme a una oficina de Padre de, de, de, de, de ...para ver si es que una institución comercial de la región... ...de índicos ha alquilado este espacio por 98 soles. Si es que no, nadie se ha pedido y ha pagado... ...nosotros ocupamos porque suponemos que nadie va a venir nadie te ha pagado ninguna institución, ¿no? ya. entonces ya nosotros sabemos y la gente nos dice, esto nadie está pagando, no venimos a construirnos acá. Pero si es que alguien ha pagado, lógicamente nosotros tenemos que ir a otro espacio, ¿no? Cuando el municipio bien puede haber este, dado la autorización pues nosotros hemos pedido con documentos, tres veces hemos pedido audiencia con la alcaldesa y nunca se nos ha querido, este, ni siquiera escuchar, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Ni siquiera escuchar este proyecto. ¿Y alguna empresa privada...? Han, estamos, en diálogo, fuerzas, se dice? estamos en diálogo, ¿no? hemos, nos hemos reunido con las Cajamainas, con la señorita este, Patricia Reategui y este, nos dijo que vamos a, este, a dialogar este, y que nos van a apoyar a partir todavía de enero, ¿no? porque ellos acaban de cambiar también un directorio. Pero sí. ellos ya saben que estamos en esta actividad, este, también con Petro Perú, este, hemos hablado con Neri Varela, ¿no? también este, nos ha visitado acá. Y seguramente otras instituciones también, otros más, quisiéramos que te, eh, las instituciones públicas, ¿no? Pero la, el otro sector también está, hay una predisposición, ¿no? para, para apoyar. Y nosotros acá necesitaríamos apoyo, ¿no? Y dime, eh, ¿están haciendo alguna labor de difusión eh, a través, qué sé yo, de internet, de la radio, para que la gente venga...? Eh, mientras tengamos este, acceso a los medios, lo estamos haciendo ¿no? a través de algunos amigos, también estamos entrando en las redes sociales y como es una situación de, de acostumbrarnos, porque no es una sola actividad sino son todos los sábados entonces la situación me parece que este, es eh, eh, acostumbrar ¿no? a la gente ¿no? que la gente sepa, tome conciencia de que hay libros amazónicos que pueden traer a sus hijos, que pueden venir a hacer un trabajo, que pueden venir a consultar y como estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenemos inclusive unas mesas también, ya, que se van a ampliar para que puedan escribir, no, como si tomáramos apuntes, no, nos sentamos este, a, a sacar algunos datos bibliográficos, no, a leer, no, ya, eh, eso es lo que, lo que, lo que, básicamente estamos, este, estamos haciendo, no, y eso es la proyección que sí nosotros este, vamos a continuar con este proyecto, nadie nos, nos detiene, siempre más a veces el, el asunto de la, del clima, ¿no? Ah, bueno. Pero, pero somos amazónicos y nosotros este, entendemos a, ¿no? a nuestro propio clima, pues, ¿no? Está bonito el detalle de la, los mantelitos este, locales, ¿no? La, sí. La sí. tela chipiva. Sí. Este, vamos a ampliar, ¿eh? o sea, este, son telas de la de este chipiva. Nosotros este, eh, nos proyectamos, ¿ya? incluso este estamos a punto de, de firmar un convenio también con el que nos va este, a donar un módulo de lectura infantil. Es todo un módulo donde este, tiene este, una especie de, de mantas en el suelo para que los niños este, eh, se, se sienten, se echen ¿no? y, y ocupen ese espacio para este, promover ya en ellos la, la lectura, ¿no? porque la, la situación está familia y, y partiendo de, de, de, de la educación inicial. Ok, Ajá. bueno, muy amable por su Muchísimas tiempo, gracias, caballero, gracias. y gracias. felicitaciones por la iniciativa, muchas ojalá gracias. que haya muchos éxitos. Muchas gracias, muchas gracias.